Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos un día más a mi canal Aquí Bandolero 7.0 Y bienvenidos a No Man's Sky Aquí tenéis las partidas que tengo guardadas Esta fue la primera que hice ¿Vale? Esta es la del modo historia, ¿de acuerdo? La del vellón Y luego aquí tenemos la de estrella la Que es la de expediciones, ya se acaba la expedición Pero puedo continuar la partida, ¿vale? Haciendo caso a, a la encuesta ¿Vale? Que puse aquí en la comunidad de YouTube Recibió 13 votos Opción 1, 23% Opción 2, 77% ¿Vale? Así que bueno, pues ha ganado la opción 2 Que era No Man Sky Expedition Aunque ya se ha acabado, pues vamos a continuar con ella, ¿vale? Venga, os hago caso, chavales Ahí vamos Con estrella polar Y con nuestro robotijo cortocircuito No le he cambiado la visibilidad el skin Pues nada, ahí vamos Vamos a ver Vamos por aquí Ahí estamos rodeados de, de millones de estrellas De soles Voy a buscar uno verde Ahí como sea No sé cómo llegar a, un, a una estrella verde Bueno Es flipante como viajamos entre las estrellas, chavales cambiado también mi portada No sé si os gusta Portada nueva Venga, ya estamos, ¿eh? Venga Aquí Bueno, esta es la cosa chunga ¿Por qué no he parado esto? Bueno, bueno, hay que parar esto Que de aquí en lo de la alarma esta vamos a ver un momentín a ver si no fallo <ríe> ok, un archivo fragmentado parece haber congelado el sistema la máquina ha entrado en bucle intentando acceder a él ahora que esta reconstrucción ahora el archivo el tirón Vale, ya tenemos acceso al panel de control principal de las instalaciones. Metológica, tormenta mainando eso está bien. Estamos todavía en el planeta frío. Vamos ahora podemos alterar la producción a mi propio beneficio. Ah, las nanitas están muy bien, las fórmulas también, pero las podemos aprender también nosotros. La única que puedo aprender es la de la del ácido y la puedo aprender por mí mismo, así que bueno. Creo que le voy a dar este espacio de ¿vale? No sé qué os parece Puede venir bien Vale En la estación espacial pues ahí lo podemos Ok Ahora Vamos partida Guardando Herundio Y recoge esto, es mío Y me lo llevo Por ahí andan los centinelas, lo sé Ya lo tengo todo, ¿no? Sí He recogido todo Las coordenadas Esa no voy a ir A la de A la misión de despertar Porque esa la tenemos En la otra partida, ¿vale? Esa nada Esta la tengo ahí Un poquillo Pero bueno Vale Vamos a ir con esta Completa misión en el Neso Ya nos queda poco, ¿eh? Un 93% Y tenía por aquí otra Esta los colonos, ¿vale? Los colonos. La vida en la frontera hostil. Ayuda a la población local en la construcción de un asentamiento planetario. Realiza acciones clave en la interfaz del asentamiento en la oficina del supervisor. Como supervisor del asentamiento, tomará decisiones fundamentales. Dirigirá la construcción de estructuras y resolverá las disputas que surgirán entre los ciudadanos. O que surjan. Un asentamiento bien dirigido producirá material en abundancia suficiente para que un supervisor con éxito pueda. Continúa ahí con el asentamiento ¿Vale? Investigar el asentamiento planetario Investigar la señal de emergencia Ayuda a los colonos con sus problemas Y puede que te permitan unirte a su asentamiento Lo he intentado un par de veces y no me ha salido bien la misión Así que bueno A ver si nos sale esta Y la podemos hacer y convertirnos ahí en En colono y en supervisor ¿De acuerdo? Eso por ahí Vamos, qué más cositas? Vamos bien bueno, estoy a tope. Podemos ir a la estación espacial. Este planeta. Aquí tengo ya todo esto descubierto. Otro punto de control. Vale. Ok. Vale, lo registramos y ya está. Ve. Damos un poquito, pero bueno. Vale, estos ya están todos, ¿no? Sí Los tentáculos Estos son los animalitos que tenemos aquí en este planeta, ¿vale? Bueno, animalitos, para llamarlos de alguna manera Mira este rodante ¿Y este? <ríe> Chiso, tío, qué gracioso salito de, del parche bueno, ahí me han dado... Tenemos mercurio, nanitas Unidades tenemos pocas Tendremos que ir ahí A ver si podemos vender algo Con el DDS o yo que sé A ver Vale A ver algún planeta, tío, que esté... Pff, más o menos bien Mira, aquí hay... Otra base planeta man magmático es que son todos planetas con escarcha, con cubierta, planeta nuclear, planeta tóxico, son todos los planetas que vaya tela. No me voy a otro, otro sistema solar, tío, y este no me puedo ir, este no es uno verde o qué pasa. A ver. Esto es por conocer, claro, aquí estaría bien ir, tío. Una setalis. El punto de control En tu mapa galáctico todo este voltaje Adecuado Nivel de conflicto Insignificante No sé Estaría bien ir ahí A Satali, lo mismo me lo he pasado Y Lo del asentamiento Está muy bien Yo quiero hacer lo del asentamiento ve ¿Eh? Mira la interfaz Del centro de asentamiento Para tomar el control Lo he intentado Un montón de veces Y no... Aquí están los centinelas Bueno Va a Este que es más chungo Ahí tengo mi bandido Mi vagabundo, que diga Y hace que tenemos, chavales El vagabundo A ver <coughs> Esa nave esta. Vale, no tiene cargamento ni nada Tengo que arreglarle algunas cosillas, ¿vale? panel el cableado y tal Pero bueno tengo ya la sed de extracción y todo. Bueno, puede quedar ahí, creo yo. Mi nave la tengo en el quinto pimiento. 350 unidades. Distancia. Cuando venga la tormenta, verás tú que risa. Voy a llamar ya a mi nave, que venga aquí. Me lo suyo. Y medio de rayo. Fa del centro de asentamiento. Eso es lo que me dice que vaya, pero luego no, no averigo nada. Y cambiarme el sistema solar así porque aquí no voy a hacer un asentamiento aquí con el frío y toda la, toda la pesca yo me voy tenemos mi nave y que venga vale, está mi nueva nave luego tengo la sonadas el carguero retirar el carguero seleccionar otra nave y el cohete comercial el cohete comercial todo no lo lanzó venga tenemos nuestra nueva nave y la tenemos de acuerdo? Ha ganado la encuesta de, de expedición, este la partida de expedición. Pues aquí estamos. Ya ha seguido con la historia, pero bueno, ya la continuaremos. Al final, llevo casi la misma hora con esta 18 y pico, con la otra 22 y pico, la del modo historia. Venga, nos vamos de aquí, de este planeta, tío, este sistema solar o, o lo que sea. Así si podemos ir al otro. Yo llamaré el carguero o algo Y nos vamos de aquí A ver si me deja Llamar al carguero No me olía, no Carguero Ay, Aquí lo tenemos Lo único malo Que como no logré completar los, los dos desafíos Que me quedaban, los dos logros más bien dicho pues no me dieron un carguero de estos topotentes Ha sido lo malo Me ha empezado tarde y al final no pude conseguir dos, dos logros Pero bueno, aquí entramos nuestro carguero Carguero el tempranillo Ahí vamos Hola, ¿qué tal? Bienvenido Planeta Yemal no tengo ni idea, tío. y mal. ¿Qué significará eso? y es mal. La primera vez que lo oigo, macho. Bueno, os voy a poner mi.. La vista en tercera persona. Que veáis. Aquí el cortocircuito. Somos un robot. Espacial. Se le puede cambiar la apariencia, ¿eh? A ver. Estamos el cargo. Yo me había ido aquí, ¿vale? Vamos a intentarlo. Mira este. Hola, amigo. Hola, teniente. A ver si sigue todo en orden por aquí. Vamos a echar mi tazo. <ríe> sí, sí, sigue todo por aquí, tío. Mi flota y todo. Mi Escuadrón. Plantita. Oh, qué bien. ¿Y qué tengo? Tengo algo. Una máquina muy potente. No me acuerdo qué era. El teletransportador, ¿vale? La sonda planetaria. No, bueno, es lo que queremos <risa> Bueno, dice todos los planetas Venga Quiero ir a este, eh o A sea, talía, o sea, a ver si podemos ir No sé si me va a dejar Ah, vale, aquí me pedía el, el guante NBQ Que no lo voy a coger ahora pues El exceso este, pues bueno Espere La terminal de... Ah, la terminal de comercio galáctico es para comprar ah, Necesito comprar algún panel de cableado Así tenemos por aquí bueno, pues mala suerte. Vale. Bueno. De momento, nada. Esto lo he creado yo, ¿vale? Esto el núcleo extractor estelar. Vale, pues ya me ha dado de esto. A ver. Al 100%. El metal cromático. Venga. Tengo que hacer inventario aquí de los contenedores. Que tengo un montón de cosas, ¿eh? El cromático, bueno, supongo me lo quedaré yo. esto qué pasa? ¿Inicia o qué pasa? La extracción... Vale. Ahí va comenzando ya otra vez. Estaría bien que me diera algo de esto, de sulfurina, radón o nitrógeno. De momento no he podido recolectarlo, ¿vale? Y otra máquina aquí que tengo... Ah, vale, el contenedor cero. Ok. Aquí 50 espacios menos, así tengo cosas, chavales. Que no haga cositas Vale, vamos a ver Este para el submarino Este para el carguero Creo que todavía no se lo puedo poner El exotraje Tor de pulso Se lo quité Vale, y propulsor de lanzamiento Pues este estaría bien, ¿eh? te este parece bueno Bueno, me tengo un montón de cositas, chavales Folló una historia que no vea Con tanto objetos Vale ¿Qué tengo aquí? Intensificador de señal Este es muy bueno Pondré ahí con, con la de grabar Este también repetido del mundo natal Este está todo bien Para los cargueros Está muy bien Aquí tengo la Refinería portátil Que al final no la utilizo Bueno, cuando la necesite Pues la cogeré ¿De acuerdo? A ver A ver La refinería grande Esto es lo que estaba buscando Meterle algo, ¿no? Yo qué sé Con la de cosas que tengo, tío Algo me interesaría Pero no sé qué Tenemos que aprender ahí Alguna receta o algo Más Vale Parafinio Le meto parafinio ahí A ver Le meto la mitad a ver. Va, me da polvo de ferrita. No me interesa. El lemio este. Tal de aleación. Esto seguro que se mezcla ahí con otro, ¿vale? Ni te dará otro material nuevo. Bueno, ya aprenderemos, ¿vale? Esto de momento lo dejamos ahí en la refinería. <risa> ok. Aquí el contenedor 7 Tenemos dos contenedores Vale Y estoy aquí en la entrada Muy bien Ahora vamos Todo correcto Ha sido una comprobación, ¿vale? Y nos vamos a ir de aquí Me voy a coger la curvatura esta y tal Y nos vamos Voy a ver Si podemos mejorar el carguero o algo Que creo que no Esta básica que mejora aquí Vale Ah, no tengo módulo de fragata Vale Necesitamos módulo de fragata para, para abrirnos esto, ¿vale? De momento lo gasté todo Vale, sí, el próximo que me tenía que dar era este El rayo de materia y el, el inyector de curvatura plasmática, ¿vale? Nada no, más los tengo abiertos, tío Este es el que me hice Positivo de control mental, ojo Este no sé si me lo he hecho, tío Vamos para la de curvatura, ya nos dejamos de pego. A ver si tenemos materiales. Espérate que está grabando. Ahí. A ver si nos deja irnos. ¿A dónde era, eh? ¿A dónde era? A la verde esta, a ver si la veo. Ahora está complicado esto. Punto de control. Sí, ese. Este es mi punto de control. lo no. Está muy lejos, ¿no? Ahí. ¿Dónde está, tío? que no la veo la estrella verde fuera del rango, claro, estamos aquí muy... no, ese no ahí había una luna o sea, una estrella verde bueno, un yo que estoy un poquillo perdido la acción del Atlas, no <ríe> se está seleccionado el centro galáctico que eso es digamos donde tenemos que ir en el modo historia la acción libre Así que nos perdemos. está es la suya, pero a ver si la encuentro El punto de control ese Ahí estamos Fijar punto de control Pero ahí no Seleccionar mi ubicación Bien, hemos vuelto aquí donde estoy bueno, A ver si tengo cosas ahí Vale Esta verde no podría ir, tío Tengo aquí en verde y no puedo ir A ninguna verde Tiene personalizado Lejos está es difícil. Bueno, es por aquí, tío. Sonavi puede ser, que no lo sé. Me marca ahí, pero no tengo ni idea. Y no veo yo ninguna estrella verde. top Correr ruta. RS. RS, -RS tío ah, vale, ya arriba, para abajo, izquierda, derecha a ver Es. el caso que tengo por aquí alguna verde, ¿no? <ríe> a ver Dejar. Aquí tengo un par de verdes, tío. Pero pasa que no vamos a poder... Correr en la ruta, acceder a vista libre. Bueno, ahora... Si le quieres... <coughs> escudo de curvatura cromático. Es que no lo tenemos. Por eso no puedo ir a los verdes. F2F. F2, agua. No <ríe> se encuentra otro, macho. Curvatura temporal. F4, este estaría bien. 100 años luz. F0. F4. No tengo ni idea. Vamos, ese. Es que hay sola, ¿eh? O pues no me aclaro. F4F. Vamos para allá. A ver qué tal. Disculpadme, ¿eh? Pero esto... De alinearse ahí con las estrellas no es nada fácil. Y elegir una Menos todavía Vamos para allá Una curvatura esta Tengo que hacerme ahí Una curvatura de estas temporales Para poder llegar a las estrellas verdes Esa A ver que nos qué encontramos Y que necesito materiales verdes ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver si encontramos algún supervisor de eso Aquí en los planetas Esto que nos encontramos Un en vistacillo Sí, logro de viaje cumplido. Muy bien. Buscador: veces curvadas. 10. He hecho 10 curvaturas de estas espaciales. Eh, pues genial. Vale. Venga, vamos a ver. El capitán nos dice algo. El comandante. Vamos a ver. Tenemos que mejorar el idioma este. ¿eh? Porque vaya tele. A marinera: No, activar moto de singularidad. No. Me hacemos el agujero de gusano Aunque lo mismo no venía bien Pero bueno, vamos a ver Este sistema Aquí transfiere el elemento de la nave al carguero Bueno, si tengo un montón de, de oro hecho, ¿vale? No sé si pasármelo a mí A la nave, ¿vale? Luego de... Que me lo pide un montón El uranio El excesio El pringue No lo tenía por ahí Por donde sea Ya os digo Muchos mucho objetos El tritio también nos viene bien Ok No sé si Ah, mira, tengo allí también Vale que lo pasamos allí, lo taqueamos si sí, esto lo dejé por aquí Está el de sulfuro también Que recogimos anteriormente en el planeta submarino ¿De acuerdo? El cobalto que nos viene también muy bien No sé por qué está aquí Pues yo creo que tengo el esotraz Pero bueno ¿Esto que era? Ah, platino, platino también me lo pedía, ¿eh? Últimamente que reuní un poquito Bueno me lo no llevo, al final me llevo casi todo el exceso, bueno, cuando pueda pues Mira, tengo aquí, perfecto No ha venido bien Vale, nos tenemos que Ver la interfaz del centro de asentamiento para tomar el control Ya Venga, me quiero ir para abajo Supongo Al menos para nuestra nave, vale <ríe> Si alguno quiere que le ponga el nombre a algún planeta o algo No tenemos que decirlo vamos a buscar nuestra nave ahí la tenemos la última que me que me he comprado tendríamos que cambiar también de nave y ponernos otra mejor pero claro, para eso necesitamos un montón de dinerito rico y bueno me lo gasté en esta bueno 7 millones por ahí Bien. A ver si no nos ataca Emisión de emergencia. Ya está. El control de la nave. Vamos a ver. El este. ¿Qué nos dice? Nuevo, con emergencia, estar... Dos... Incluso alienígena es confuso. De algo no cabe duda. Esta forma de vida está en peligro. Su transmisión contiene una serie de coordenadas. Ya, pues. Vamos. Las coordenadas. El holograma pregrabado de la transmisión se desvanece. Cuando... Apago el comunicador de la nave Las coordenadas apuntan a un planeta cercano Supel Vale Tira la señal de emergencia planetaria Yo creo que eso es lo que nos interesa, ¿vale? ¿vale? cuidado que está el carguero por ahí Vámonos Ok, ¿este quién lo ha descubierto? Con cobre Lo bueno que tengo es escáner Que ya no tengo que darle aquí al escáner este Lo tengo ya instalado, ¿vale? Tengo, dos. a ver, la señal Vamos a buscar la señal Por allí Repetidor, emisor, de emergencia Yo creo que ese que Tenemos que buscar, ¿vale? Vamos para allá Luego la navecilla Esta también me interesaría comprar alguna ¿Vale? Las fragatas estas, los cargueros Ahora no me voy a parar con los asteroides A ver Puedo marcar Repetidor, llegada en, en un día Vamos de pulso activado, vámonos, chavales. Ya, qué poquito. Ah, otra frecuencia. Creo, no. Bueno, vale. ahí, ahora, vale. Venga, estamos entrando en la atmósfera No quiero coger mucho, muchas marcas del mapa, ¿vale? Tengo varios ahí intensificadores de señales y cositas así para, para que nos indique cositas Pero de momento vamos a esta A ver si me sale El terreno o algo la El asentamiento, ¿vale? A ver si podemos hacer hacernos supervisor, Hay que matar a los centinelas y luego Tratar de tomar el control de... Del asentamiento Recuerda hay un poquito a, a Fallout 4, ¿vale? Lo de la supervisora, bueno, en el Fallout 76 También, la supervisora Ven, para allá A ver si hay algún punto Cuidado, ¿eh? No parece que haya para aparcar Así que bueno Aparcar un poquito más para acá Aquí, por aquí, por aquí, por aquí Aquí mismo ya a ver si estos planetas están mejor, porque los otros es que madre mía. Entre el frío y. La toxicidad y todo. Tenemos un planetillo que más o menos esté en la atmósfera más buena condiciones. Si no. Bueno. Vamos a ver chavales. Hemos llegado aquí al planeta nuevo. Espero poder descubrir cositas. Ahí, que es lo no que nos interesa? Vamos a sacar el visor, lo primero. Un planeta en apuros, chavales Ven, creamos Vale Flora peligrosa Ahí Esa era la flora peligrosa, creo El bolito, ¿qué pasa? Tenemos Vale, vamos creando la tengo, esta no Bueno, 23 grados, eh No está mal de momento Y parece que un módulo de tecnología enterrado No hay animales por lo que veo aquí De momento el new. Bueno, vamos para la base esta A ver qué hacemos Si plantar, intensificador de señal o Cualquier historia De momento no, de un poquillo lejos la nave Tenemos De hidrógeno Oye, mi... Me... Cerca el asentamiento Muy bien Linternilla Ahí, tío Imprescindible la linterna la juega, hombre Ahí, tenéis buena visión Venga, logro de viaje cumplido Perfecto Si no hacemos supervisores, chavales Vamos a intentarlo por lo menos Vale El objetivo de la misión No, esa no, hombre, déjate de rollo Me ha cambiado ya la misión Esta, a de los colonos Ahí, vale Esta es la que queremos Venga, hay que buscar colonos o algo Yo qué sé vamos Ahí hay uno había no, marcado uno Tengo claro ahora mismo A ver pasa pues aquí Defaz del centro de asentamiento Solicitar el control Venga, vamos a ver eso concedido Estado actual de supervisor Desaparecido, muerto Puesto de supervisor Supuestamente vacante Solicitar la gestión del asentamiento ¡Claro, hombre! Postularte como supervisor Chavales, que lo hemos logrado El trabajo me estaba costando Bueno, vamos a ver Todavía Vale, vale Producción 33 ciudadanos, felicidad al 11, productividad 200.000 al día, coste de mantenimiento 323, no va la cosa muy bien. Nivel de alerta de centinela 18%, ciudadano acicalado, mejor la felicidad de los ciudadanos, altamente redactivo, aumenta los costes de mantenimiento, chungo, chungo, chungo. La comercial en peligro, reduce la productividad, no sé yo, eh, está la cosa, reduce la fe... La del asentamiento Lo mismo no nos interesa este asentamiento No sé qué pensáis <ríe> Yo es que tiene cuatro que es negativa y, y dos positivas Y luego la productividad, el coste de mantenimiento No me, no me interesa No me, no me salen las cuentas Y Claro, esto lo podríamos mejorar Pero no lo sé pues chavales, me lo estoy pensando, ¿eh? Si ¿Sí encontramos otro, tío. Si ¿Sí encontramos otro. Máquina dañada, va. Si sí me digo, bueno, nos puede dar cosita pañada, depósito de cobre, que me interesa. Ferrita, mantada, bueno, bueno. Los judiones, el módulo de tecnología, ese sí viene muy bien. Los módulos. ¡Eh! Animalillo por allí. Vale. Es como una piedra que se mueve, tío. Madre mía. ¿Eh? Tenemos aquí nos paro al lado. Está las Sachusai. bueno Vamos descubriendo. Pero ya os digo, este asentamiento no me... <ríe> no me da buenas vibras La verdad. Voy a ver Anticipador de señal Este Ya pues Ya tengo el ordenador de base ¿Vale? Para hacernos Nuestra base Pero hasta que no vea un planeta bueno No Y esto ni de extracción autónoma Poca broma Aquí mis vehículos Mis el Nautilo y el vagabundo Y... Voy a ver este A ver si me dice algo No, el otro Voy a ver Un momentito Chavales Que tengo uno aquí En mi traje. Vamos a ver Buah, como tengo el traje. Emití Vale Y me dice Otro asentamiento, creo No sé si en el espacio o qué otro, Por ahí otro animalillo Me viene muy bien Ah, no, una planta que He descubierto ha sido a la planta El animal está ahí de atrás De la loma Vale Tenemos que ver. Piedra del saber eso me no interesa, pero. Vamos cogiendo algunas cositas por aquí antes de irnos, yo que sé. Mientras decidimos a ver qué hacemos con nuestra vida. Módulo de tecnología, ese me interesa, tío. Voy bueno, a tratar de Llamo el. ¿Vamos andando o vamos a nuestro vehículo? Ya tenemos nuestro vehículo. A ver. Antesificador de señal lo tengo ya. Ya lo he utilizado ese. Luego tengo otro que es este vale he utilizado uno este no me deja por aquí porque estoy dentro de los límites del asentamiento vale alejamos un poco bueno pues sí que es grande los límites del asentamiento chavales no subo la loma no me deja eh <risa> bueno vamos para allá a ver, tenemos aquí agua y todo. No sé qué pasa ahí. El otro está por ahí. Voy a tratar de ir a por este. A mí me nos tenemos que cambiar de planeta. Este no nos parece malo. ¡Otra! bichejo. ¿De comida, tío? Chavales, ¿qué decir? Algo de ferrita No he la noche, pero bueno Bueno, puedo llamar a mi nave o... A ver si le puedo dar de comer Luego nos podemos caer alguna grieta, alguna mina o algo, ¿eh? Mira, mira, esta nueva forma de aprender A desplazarme, que he aprendido ¡Qué guay! Venga, ofrecerle comida ¡Chavales, mira qué bicho! Dale, dale, dale, dale Ahí No puedo adaptarlo Bueno, pero lo puedo dañar <ríe> Y montarlo también Vale oh, venga ¿Dónde estaba a mí? Otro de este, no lo he marcado Tira para allá, amigo Tira para el módulo tío, que no puedo diluirlo, tío <ríe> Ahora Ahí vamos Mira dónde me he montado, chavales y yo no me digáis que no mola el huevo eh. Podamos hacer con montura y todo, eh. eso sodio me interesaba, tío. El sodio me interesa. Y te para <ríe> Guay, tío, con el, el R1 y el X. Eh, cuidado la, la, la plantita esta. Espera, tío. Esta la tenemos. No. Ok. Ahora sí le doy. A mi láser. A ver. estoy tirando. Ahora, ahora, ahora, ahora. ¡Eh! Tanta la identificada, pero si la acabo de identificar. <ríe> A ver. Ahora. Ok. Ya está muerta. Y ahora cojo mi sodio. Para mí. Eh, que ahí tengo otra. Esta aquí. yo no tenemos, no, no, <ríe> madre mía, ok. De momento va bien el, el temario este de, de la atmósfera y tal. Estoy contento. ¿Y otro bichillo? Sí, vale. A lo mejor ese sí lo puedo domesticar Ok Pongo mi sodio Sí, no hay sodio Esto me da o sea, Un poquito de materiales que nunca vienen mal Pero bueno, condensado Vale, con mi lanza de extracción ahí potente ¿Está fichado no? No Uah, Cuánto bichillo Nuevo Venga. Vale, he visto nuevas criaturas. Eso no viene fenomenal. Estos los judiones, estos de impulso. Vale. Como uno que. Seguro que voy a topetar. Me faltan dos huecos nada más. Vamos a ver. Los judiones, estos. Consumo alguno. Ok. Uno no, todos. Ok, y así tenemos más espacio. Que fiar a la cantidad de materiales que tenemos, tío. Yo creo que debería de saltarlo en casa y tal, porque madre mía. Esto nos da soporte vital. Pasado pues de nutrientes de la leche fresca que hemos ordeñado. Del bichejo ese. <ríe> pues nada, hay cositas que vamos. A ver. Ampliación de espacio, claro esto. De es la herramienta. Ahí la leche. Desde el estante de mejora de multiherramientas de una estación espacial, claro. No me he ido a la estación. Paquete de guante NBQ, no, ahora no lo quiero. Vale, Transferencia rápida al carguero. No, no. Odio. Bueno. Tormenta inminente. ¿Dónde estaba mi de ese, tío? Ya me he perdido, ya me.. Allí. Bueno, pues no está lejos. ¿Vamos a la sonave o qué? Vamos al vehículo Eso, nave Trame el vagabundo dame, Ahí lo tenemos, el vagabundo ya Intenta coger más sodio A ver si me da tiempo ¿Qué viene? ¿Eh? ¿Qué me ha dado, tío? La planta esta Maligna Ostras, este Que no lo teníamos, tío Madre mía, el bichejo ese ¡Eh, la tormenta! La tormenta Corre, corre, corre, bandolero Móntate aquí Vagabundo Ahí Ok Vamos a los conducir con esto, tío Tengo que mejorarlo todavía el vagabundo este, ¿eh? eh aquí hay algo, eh Bueno, me da igual los contenedores estos Vamos al módulo de tecnología Chavales, ¿qué os parece? Cuidado Hay playita por ahí No me quiero meter en el agua Yo no sé esto pero el agua no creo que vaya están tan, tan identificadas. <risa> el agua este no creo que vaya. Vale, lo voy a dar por aquí. Yo qué sé. Voy para allá, bandolero. Ahí. Tenemos que esperar a que pase un poquito la tormenta. <risa> pues no hemos católicos este planeta tampoco, ¿eh? Las tormentillas de calor. ¡Odio! ¡Oh, ¡Odio! ¡Oh, ¡Muerda tu nave! cachis, ¡Vamos! Ya no puedo ir ya por los dos, tío A ver, yo me voy a bajar voy A llamar a mi nave, tío Que me está tocando ¿Cómo que no? Ahí la tenía, ¿eh? Ahí Ven para acá, ven para acá para acá, que me están atacando ¡Corre! Dios, con la hierba, tío Y la tormenta, no me un carajo ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí tengo mi cuadrón, ¿o qué, tío? No, tengo por ahí Vale, venga, me están echando ¡Vamos de arma! ¡Vamos! Eh? ¡Vamos! No veo un pimiento, pero bueno Uno caído. ha Venga, vamos por otro. Cuidado, eh. Viento. Toma otro. Guardado. Caído, bueno. Lo va a caer. Me amarra un poquito. Otro... tengo o no? No lo tengo. Ahí. Ahí sí. Uy, que me lo como, que pues me lo como. No se va a comer esto, también. ¿Cómo esto? Toma Ya, <risa> chavales, ¿qué os parece? Toma, de unidades de estos de los que me han dado 296.000. Ahora me he perdido Nombre de viaje cumplido Estábamos por aquí, ¿no? Este no lo quería Dijimos Ahí vamos, ahí Pero bueno Sí, ya no sé ni de peligroso al loro que soy peligroso. cargamos? no propulsor. No, de momento no era el escudo. Vale, me voy a aparcar aquí mismo. Nos bueno, vamos ya para el otro tío. Le den al bandido y al otro. Venga, vámonos. No me ha gustado mucho este asentamiento <ríe> Me atacan los piratas y todo Vamos, por otro Planeta venenoso, bueno, bueno, bueno <ríe> Madre mía Ahora Hasta que encuentre otro planeta así Que esté en condiciones para instalar nuestra base Pero bueno, de momento vamos haciendo estas Misiones y podemos hacer un asentamiento guapo ¿Vale? A ver Ponemos ratito Entrando en la atmósfera Le damos ya al escáner, Que salga el asentamiento y las cositas Y voy a aparcar por aquí Como no hay de este, pues A ver, haremos la navecilla por aquí Mismamente, venga El planeta este planetario está del puesto vulnerable. No me interesa. El supervisor no le impresiona. A ah, ver, bueno. está guardando? Nos esperamos. Nos esperamos toxicidad. De esa chunga, ¿eh? Bueno, está ahí todo el rato guardando. Aquí, asentamientos planetarios mando bueno, que hizo un asentamiento planetario en apuro Pues lucha contra las duras condiciones Constante acoso de los centinelas, De los ciudadanos para informarte y ayudarle a construir la ciudad No sé yo <ríe> Ahora tenemos que matar a los centinelas y todo Vale Bueno, vamos a ver Ok Eso concedido Vale, lo mismo de antes, bien, bien Vamos a ver, vamos a ver si... Dios, está otra vez. Chungo, no. Que no me sale las cuentas. Oh, desafortunado, decoración deficiente. Mucha araña. Tubería con fuga. Bueno, bueno. No sé yo, tío. ¿Qué pensáis, chavales? Lo del asentamiento lo tenemos fatal, eh. Nivel de alerta de centinela 23%. Y más nos bueno, da menos que el otro y todo, menos productividad y todo. Buah, qué mal, tío. Macho, no me interesa. A ver, ¿qué queréis que os diga? <ríe> Ahí el poblado, pero que no, no es lo que queremos, tío. Cachis. El planeta estos raros. Creando minerales y plantitas Vale No sé qué pensáis, chavales Del asentamiento, yo lo veo ahí un poquito Mira, módulo de tecnología Ya a marcarlo, tío, intentáis ya, ya poner De nuevo ahí Vamos, volamos Madre mía Vamos, bandolero Ok Cambiamos al manipulador Bien, un poquito de sodio, nunca viene mal Venga, rápido, como venga la tormenta Ahora es lo que vamos a hacer. Vale, está aquí, ¿no? Pues venga acaba Planta no identificada Antes de eliminarla porque va ahí fuera? A ver Dentro de los límites Cachi ¿Cómo que no, tío? A ver ¿Por qué sé, dígame, que lo coja? No No A ver, no me deja, tío Coerlo Es lo que no me gustan estas cosas Si está ahí el módulo Vale Pero no puedo Ni la tormenta, tío Me va a pillar Esto sí me deja cogerlo Pero no me deja Coger esto Tengo marcado Puedo, no puedo traer aquí Material Voy pues a dentro de los Que es muy grande el asentamiento Pues nada No, vale no me había tirado abajo para... para recoger un módulo. Vale, tenemos el bichillo ese. La florecilla esta, que no ve ahí lo que tiene. Las luces esas extrañas. AD para ti no veo nada más ahora este lo atreve que me va a pillar ya rollo el, el este ¿eh, chaval es un amonio hmm. en h3 tengo 74 así que 62 Venga. No me gusta tampoco este planeta, tío Los no rollos A ver Otro tenemos por ahí Aquí Intentamos conectar Ha marcado Ha marcado ese Suba ahí en la plantita <risa> Vale, ahí Dame sodio que lo voy a necesitar seguro Para mi escudo y mis cosas y tenemos pero está muy ojo Ya os digo, no, no, no me hace, tío No me hace esto Este asentamiento ahí Bueno, estamos a 60 grados ya viendo aquí un montón de... No, no No Nubes aficiantes tener la Pero las nubes chungo, tío No sé yo A ver Están todos investigados Venenoso, septentrional. Un planeta que sea paradisiaco. Inhóspito, es que madre mía. Buah. Vaya planeta donde me he metido. Necesitan pilares. Buah, chavales. Planeta verduzco. No sé si hemos estado ahí. Nuevo ULML. Ni idea. Ah, vale, se llama así el planeta. Muy mal, eh. ¿Dónde hemos ido a parar? Intentamos ir a este, al nuevo ML. Uf. Tengo pro poco propulsor de lanzamiento. Venía ya la lluvia. Vamos a la estación espacial, un momentillo, eh. No sé. Sí. Ya me ha de mi carguero. Tengo una hora. Tres horas. ¿Y el UMLS dónde está? Ahora búscalo. Tenía. Tenía anillos. Pero claro. La neta este me está aquí estorbando. Está por allí. ¡Eh! ¡Ostras! no me interesa lo pase que no va a tener dinero tío otra otra otra otra otra otra No me voy a tener dinero para esto otra otra entra ¿Por ahí? A ver, tío, que me escuche yo Podemos Y otra o algo Bueno, bueno, bueno, bueno Y los bandoleros si podemos aparcar aquí o algo disponible bueno que me como la ¡Oh! Iba demasiado rápido tío <ríe> me comió la fragata no sé por, por dónde entrarle a la fragata para que me deje allí no este ese carguero de quién es mismo el mío tío este no puedo entrar carguero? que no me lo dice? Sí, yo creo que sí, que es mi carguero. O ¿Es sea, mi carguero? ¿Qué nos vamos a tener para la fragata esta? A mí que estaba al revés. ¡Buah! Vamos a ver, si no me estrello otra vez. esas entrante, eso solo lo necesitamos, o se si comuniquen con nosotros. Sí, alien en eh, eh, eh, No Man Sky. <ríe> Hola, Kirby, críos. Bienvenido. Venga, la convergencia sabe que busca nuevas reclutas para tu flota. Si lo necesita, aquí estamos para ayudarte. Genial. tenemos fragata. Será un placer converger nuestra nave con tu flota, viajero. Muy bien. A ver, ostras, me pues, ¿eh? vale poco está en comercio, bueno, bueno maravilla de Barasú, más que sea esto la leche pero puede estar bien, yo que sé, yo lo acepto por un millón de cientos. venga, así tenemos otra fragata ¿vale? ¿qué os parece? Mm. Mm, está todo guapo esto de la fragata tengo más, alguna por ahí vamos a ver hay que buscarla, hay que buscarla. Esto <ríe> es parte de la misión de, de lo que estábamos haciendo, de la expedición, ¿vale? A ver cómo instruyo aquí, tío. A ver, se, me, se tienen que comunicar, yo creo, ¿eh? Están ahí comunicándose, ¿qué pasa? El calor de la nave. Venga, perfecto. Tenemos este fragata. Igual que antes. Este es de apoyo. Uno de combate, uno de exploración Dos de industrial y uno de comercio Expediciones uno Está salido poco de expedición Pero bueno Estamos otra vez, ¿no? Mientras tengamos dinero Ok Pues guay A ver mm -hmm. Ahí, oh Dios Nave. Entidad ladrona, 140 ¿Podemos ir por ella? A ver, de momento, a ver No se comunican más, ¿no? ¿Vamos para allá o okay? qué? Vamos por la entidad ladrona esta, ¿no? ahora? A ver si Me ayudan los míos, ¿no? ¿Puedo convocar a mi escuadrón o qué pasa? Carguero, convocar al escuadrón Ven, Venid para acá, chavales para acá Y ayudarme eh, cuidado con el Meteorito Para no es lo que queremos como por este Que son 140.000 eh, Pero bueno Vamos a disparar primero, eh Ojo Fuera de alcance Vamos Si quieres escapar ¿Uno me la has comido me la has comido bien, eh pues esto va a comer más esto Toma un láser ahí, Todo potente... Dios, como ponen ¿sabes? Viene, viene, viene. Uy. Ahí lo tenemos. Fuera, escudo. Venga, genial. Eh... Uh, Piratas a mí. <ríe> Bueno, bueno A ver qué hacemos ahora con la vida. Bien, bien Un rango, perfecto Hemos llegado a nivel 3 con los corbas Bien, bien, yo creo que podíamos ir a ese planeta, ¿vale? Vamos a ver No está la misión que quiero A ver, la de los colonos Dice que está por ahí, pero bueno yo voy a tratar de buscar otra. En otro planeta, o yo qué sé. Madre mía, pero este planeta estamos juntos, ¿no? A ver. La nave no. A ver. Espera, aquí un viaje espacial. Ahí. Que para mí que ya hemos estado aquí, ¿vale? <ríe> pero bueno. Cerquita del planeta este Aflojo Planeta verduzco Venga, vamos a ver el planeta verduzco Este Ojo allí, eh Allí Me da poco el sol Aquí <risa> okay. Quiero otra señal de estas, tío A ver Si debería de pasar cosa a mi nave, tío Porque vaya tela emitir bueno, la misma yo creo De mierda planeta que nos han tocado pero llega este yo creo que sí que es este el nuevo ULML vamos a ver ahora cuando lleguemos vale Cubierto ya 5 Aquí ya hemos estado Está claro No tenemos un punto de control ni nada Charco aficiante Es que es muy chungo, tío <ríe> Es muy chungo, tío Otro este planeta si por irme ya otra vez No, me gusta este sistema solar <ríe> Ah, pues mira Me ha marcado otro, creo, eh Ese Interfaz, de asentamiento No sé si hemos estado ahí pero me ha marcado otro, creo Aquí teníamos otro O el mismo Sí, bastante liado A ver Uy, Yo para qué quiero tanta cosa que no voy a poder coger nada Ordenadores cuánticos Venga Arcarguero. El, el lemio Esto es fabricación y comercio Todo lo que no sepamos lo que es todavía el carguero. El amonio Esto, esto lo buscaban en el otro lado Tenía que haber cogido más El uranio Esto no viene bien El vidrio Para construir Esto, las placas de metal Ve El carguero. El vidrio recuperado Me dice que lo puedo descomponer y tal Pero bueno, pues sí, me supongo para que me dé más, más vidrio Componentes del extracto Vale, lo mismo nos pide alguno, no lo sé ¿Qué me ha dado? No me diga que me ha dado esto momento El de arma centinela, ¡ostras! ¡Ostras! Eh, ¿Ya me están disparando qué pasa? El mismo herramienta que va Ah, no, que vienen más de esto Que poco guay, ¿eh? Tiempo de recarga, daño más uno Está bien, ¿no? Tienes más de estos. La gata recrutable Mensaje entrante. Y cómo nos podemos estrellar, eh. Ven. Eh, hey, viajero. ¿Quieres que nos unamos a tu flota? Mi nave y los que la habitan en estos momentos están a tu órdenes. Eh. Claro que sí, hombre. La no nave será tuya, viajero. A ver cuánto me pide. 2.213. Uh, por los pelos, chavales. <ríe> por los pelos. pero este es más 15 de combate, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Este sí, tío. Este sí es potente. Me quedo sin dinero. Pero bueno, ya tenemos que ir a por, por unidades de esas. Yo no tengo para más fragata ni nada. <ríe> el UML. ¿Vamos para el UML o qué? <ríe> ya estoy ya estación espacial en un día a ver la marcamos a ver vámonos de aquí yo que un planeta a coger más cosas la, más, la mejor manera de, de coger dinero es en una de, esas, de las bases que hay por ahí por el espacio y coger cositas ricas ahora que contra el planeta tío de verdad en serio vale está aquí en la, la estación espacial vale no está muy lejos. Ahí que llegamos. Ven. Uf. Un poquito de descanso. Nunca viene mal. Estupendo. Estamos dentro del.. La espacial dentro del planeta. Dice. Venga, vamos a ver. Vamos por aquí mismo A ver si puedo abrir el espacio ese de la multiherramienta. Y de ese traje No tenemos unidades, pero bueno Vamos a ver <risa> Lo que me pide Vale No voy a tener Me pide 100.000 y tengo 8.000 No tenemos Vale Necesito unidades, vender algo o lo que sea Bueno no hemos podido Vamos por el... Por la pistolilla ¿Qué herramientas? Estos no son, tío Estos no son Este sí es Indicación de herramientas Vamos a ver si podemos No tengo claro por El módulo... No No No es lo que queremos Vale Este de mejora y multi herramienta es este. aumentar espacio vale este este el que estábamos buscando nos lo dieron antes estupendo todo lo que sea y espacios para multi herramienta nos viene muy bien y este es gratis por el artículo que tenemos de acuerdo venga genial ahí vamos avanzando vale aquí en el espacio Bueno, pues a ver si encontramos otro asentamiento Porque vaya tela, me tenía que haber quedado con el primero Yo que sé Vale Es difícil encontrar aquí un planeta que... Que no venga bien Debería de vender o algo Tengo por ahí... Esto Carcasa corvas Tengo que dar a los corvas estos Y ni nadie Qué raro Están todos allí Vamos para allá Esto es corbano Pues venga Científico damos regalito Y así subimos a Inteligencia y todo Con esta gente Vale repetición En este caso Aquí Les pedimos ayuda Para el lenguaje Vale Y bueno Me da igual Este mismo El misterioso <ríe> Enseña una palabra De su idioma Ser vivo bueno, pues está bien Aprenderla, ¿vale? Hay que aprender los, los idiomas de esta gente No los alienígenas. Queda otra en casa Quedan dos ¿Qué? Este, pues bueno Está lo que es, otro comerciante Le damos la reliquia que es también, por supuesto que esté contentito Ahí, amigo Venga, reputación aumentada Perfecto Y otra vez Venga gas Comercial Federación A ti, amigo Muy bien Te solicitamos ayuda Yo tengo reliquias, eh, Gax Está muy bien Vamos a ver ahora el viaje O el de tecnología mismo Venga fórmula eso no viene muy bien que, por cierto tengo que aprender de otras fórmulas no sé si tengo ya aprendida la del ácido o no pero bueno parece que tenía de este tóxico ahí a la derecha ambiente tóxico aquí lo. ahí Vale, hemos estado ya Hemos hablado ahí A ver, a ver Yo tengo de este ambiente tóxico ¿Dónde va a seguir Pedí más amonio, pero bueno Voy a meter la batería de iones No sé Amonio tengo ya poco, tío Batería de iones, no sé Cuántas tengo, pero bueno microprocesador, transferencia rápida, mmm, no sé qué las tendrá, pero bueno, todas estas cositas me las quiero quitar, lo que no, los datos sí me sirve, el de soporte vital por supuesto, los datos de navegación también, Adicción de proyectil también, mm, esto también, si es que todo lo necesito, a ver, paquete de defensa de uranio, de deflector, este ya no me acuerdo, Vale, no puedo instalarlo Este era el del Guante NBQ Platino por aquí Bueno, bueno, bueno, bueno. Si sí, sí tengo más materiales Un montón Estás <ríe> para mí, para mí Más platino Sí, tío A ver, esas cositas Hay que... Tiene plata y oro, claro La nave No veo oro, pero bueno Vidrio recuperado, ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos? otra vez? El otro no sé qué me ha dado Supongo que nos viene bien Vale sí, sí. <ríe> Para los centinelas Más daño Bien, bien que hace disparo Más daño Sí, sí Todo esto mola Pues wow, guay Ya te digo Cargamos Un polvo de ferrita Que tengo un montón Bueno, también tengo Un montón de polvo de silicato Así que Y este carbono Que también tenemos un montón Vale Perfecto. Nos quedan cuatro huecos y todo para la multi herramienta. Nada mal. El carguero, seguro que tengo cositas de esas, pero bueno. Vale, por ahí haciendo un poquillo de hueco, más que nada. <ríe> aquí. Okay. Aquí. Okay. Okay. Okay. Por aquí. Por aquí, más o bueno. ¿Este qué? Asesino de enemigos ¡Jo! Un buen guerrero este Aquí estamos en una fase más tranquila, ¿vale? Venga Estamos como a refugio, aquí no nos pueden hacer nada Venga, yo creo que el símbolo Viken. Venga, pues estupendo. Yo creo que más o menos por aquí, no sé, de, a lo mejor podría vender algo. Podría intentar, ¿vale? Venga, otro logro de viaje cumplido. Vale, niñas conocidos, 35. Poca broma. <ríe> Mola, mola. Nada mala la musiquilla, todo Cada vez que completamos un logro. Así que genial. Hay gentecilla por aquí más. Sí. Aquí un montón. A ver si le doy la, la reliquia a esta y, y ya está. Vale, por pues si me queda alguna. Pipa bombón, bon, dice este. Se lo está inventando. Se lo está sacando de la manga. Para que yo protesta. Aún así parece dispuesto a rechazarme de forma preventiva Vale, vale Si le doy un regalo, ¿qué pasa? <ríe> a ver Se niega a escuchar, está decidido, vale, vale No quiere regalo, creo que ya no tengo A ver si podemos solicitar la ayuda Ok, por lo menos Nada, nada, este no quiere cuenta a nosotros Vale, este no es muy amigable Pues lo que sea, no... No quiere cuenta. Pues nada. Vamos por los corvas, esto. ¡Hola, amigo! Me hemos echar ahí el guante. nos saludan. Vale, un placer de nuevo. Vale, este sitio. Pues venga, le damos el regalito. Está bien porque tienen su idioma y tal Pero no somos muy cansinos Hablan ahí y tal en Su idioma lo va este Habla ahí No es que lo entienda pero No son muy Cansinos de llevar Venga un poquito de De comercio por ejemplo Venga Vale Geólogo bueno, Como ya no tenemos carcasa Venga, pues el Corban mismo Atlas, ok Vale, esto Me interesa, pero bueno Vamos a ver, vamos a ver mm, No sé qué hacer, ya Mi vida, las de misiones De este momento no El enviado tampoco Y el cartógrafo No sé si me diría algo, creo que no darle cartas de navegación y, y rollo vale por aquí podemos ir a algún lado con lo mismo nos interesa vale pues sí a ver puesto de papa <ríe> sentinel el búnker tengo que pillar alguno que no que nos dé cositas tío este sí lo vimos. Estación Lugar de excavación accidentado. Vale, vale. Palma naibus. Autorización o no concedida. Son todos, ¿vale? A ver. Mi base. Solo tengo la del carguero. Bueno, pero podemos irnos allí, como tengo el teletransportador, a unas malas, y estas son estaciones espaciales. Vale. Hmm. Interesante. Esta es la de despertar, ¿eh? pero bueno, esta no la quiero. En lugar del carguero accidentado, podríamos ir a alguna de estas, yo qué sé. Arista, nenica. Pero vamos, a ver Aquí hay otra que decía no sé qué A ver Estas son las que me interesan Esta moradita puede estar bien, tío Porque puede ser que no dé algo Búnker, de torre centinela, esta no, colonia Presunto, singularidad base de papa Papa Pro y papa presunto, madre mía Y este quedará, tío El Último de nosotros, gas Espelina y fracking dice Madre mía No sé, chavales A ver este sí no hay uranio no tengo ni idea. Vamos a pillar a uranio e intentar venderlo. Vamos a ver. A ver, clima, tormenta de polvo radiactivo, madre mía. Así está la planeta nuclear. Bueno, Claro, pues eso tiene uranio. A ver este. Planeta y mal, ventisca migratoria. Son todos F9, tío. Planeta nuclear, madre mía. Tormenta de polvo radiactivo. Se pasa muy mal. Tormenta de hielo. <ríe> madre mía, la pe... ventisca migratoria. Ventisca migratoria otra vez. Un planeta muy malo, eh. Ventisca migratoria otra vez. Sí, Estarán en el mismo planeta, supongo La base esta No, tengo ni idea, chavales Venga, vamos a esto Si no, pues nos vamos, ya está Vamos, a ver menos no nos gastamos gasolina No gastamos fuel queda un poco pillado el teletransportador no mirar fijamente, chavales que os quedáis hipnotizados, no mire fijamente el círculo sigue la luz, bandolero, sigue la luz nos quedamos aquí en el bucle infinito, bien, ahora parece que va mejor. <risa> ok. Parece que ya conectado. No sé ni a la distancia que está, daño en luz. Ya está bastante, porque está tardando un montón. Venga. Estamos aquí. Que hemos llegado estima que más vale Aquí podemos llamar a la nave a ah, no si está ahí la tengo ahí son demasiado la nave madre mía nada vale bueno ya me están del frío o si sea, es que no te digo yo base habitable son bases que pone la peña yo que sé no está es un puesto de comercio que me maten un centro de comercio local <coughs> vamos a ver si podemos conseguir algo de dinero que me he quedado frito vale bueno, <ríe> más que no tiene lo que quiere Lo que quiero Bueno, de mil Eso trae, creo que no A ver, carguero, a ver Cieno vivo, pero es que me da muy poco 11.000 a, a ver, hola, amigo Voy a poder, eh, carguero, eso traje. No tengo ni la nave ni siquiera. Ah, da igual. Vale, no, no voy a vender nada, creo, tío. Nada, creo que no. No me interesa de momento. No he venido a eso desde luego. A ver, a ver si cogí algo. La otra vez cogí días, no sé qué, lo vendí y tal. Y me dieron un montón de pasta. Vamos con este, por ejemplo. El Corbats. Sintético. Muy bien. Así que, acción de comunicación. Mi nave ahí. La, la, el puesto de sexta Y un poquillo más para allá ¿Hemos hablado con él o este otro? Este es otro Solicitamos ayuda Vale Seguimos Con los Corvax. Por ejemplo Y bueno ver, Estos tentáculos ya los tenía yo Sí, sí, tío Lo mismo no hemos ido a un Sistema hasta la que. Sí, sí, claro. Aquí habíamos estado ya. Pues mal. <ríe> Hemos vuelto aquí y muy mal. Y el setalí este no lo encuentro. Ni. Ni nada ni nada. ¿Qué estará, tío. Hace dos semanas. Pero averigua dónde está esto, tío. Red. No, red estamos ahí activados. Vale. Interfaz Father Centro de Asentamiento Venga, ahí tenemos Bueno, por ahí es donde estuvimos antes Pues venga Tengo señalados sí. Y nave ahí Vamos para allá, tío A ver el asentamiento este Luego el otro, no sé Lo tiene aquí el Papa Frita este <ríe> Otro logro de viaje Muy bien Famoso Alineas conocidos 40 Genial todos estos podemos hablar con ellos también. Todos estos que lleguen aquí con las naves, ¿vale? Los podemos contratar y todo. Ofrecerse para comerciar. Que no. hacer una no oferta por la nave, nada. Y debutar forma de vida por el escuadrón. No tengo más escuadrones. Tengo el escuadrón completo. Bueno. A ver la nave donde me la ha dejado. Vale, vamos para allá. Al asentamiento de este casino ya ya no tengo propulsor de lanzamiento. Pero aquí sí me la ha contado porque no me ha puesto la nave bien, eh. Vamos, ahí está el propulsor de lanzamiento. Aquí cargamos con combustible, aunque tengo uranio, pero no le ponemos su combustible, ¿ok? Muy bien. Vamos al asentamiento este. minutos son muchos <ríe> aquí tenemos más, más edificios abandonados y desconocidos yo qué sé pero no es lo que queremos estamos bien pero no es lo que queremos Y vamos a tardar mucho vamos a subir un poquito el espacio salimos de la órbita Ahí. a ver si me deja Ahora hacerle el motor de push Ahí Ahí que vamos Ah, sí, sí, ¿eh, chavales? <ríe> ¿Cómo le he cogido ya el rollo? Esto es del motor de push Venga, vamos a en la atmósfera Reducimos velocidad Voy a aumentar con el redado Cuidado, cuidado, cuidado Que me estrello, que me estrello, que me estrello Era aquí, así que Bueno, bueno, bueno no está esto muy bien Pameado, creo, eh Ahora Ahora se está pameando, tío El territorio este El abierta Aquí mismo aquí tengo otro momento planetario aquí tengo otro es casino dice o yo que sé lo del puesto vulnerable vamos allá a ver si lo encuentro para el centro música esto épica ¿eh? Igual que antes, ¿vale? El asentamiento. Localizado. Ok. Ay, ah, este no puedo quedármelo, tío. La chela más. Esto no podemos. Aquí te queda, ¿eh? Está ahí el poblador y todo, pero no. No sé, tío. Mira que hablas con ellos. Matar otra vez a los centinelas. Ya es que no voy a ir ni a por la... No por los módulos. Bueno, me va a dejar desenterrarlo. Sigamos que aquel, tío. Es otro asentamiento. A mí que me mate Asentamiento. Va, pero haz de otro, tío. Haz de otro. No nos sirve. A ver. Evento localizado. Ya. Yeah. Es water. <risa> Lo mismo de otro también. Sentimiento de Soyuz. Sí, tío. de gente, viejo. Solo Claro, toda la gente Todo ocupado ya No es lo que queremos Como mal Vamos aquí un poco Sin saber qué hacer ¿Qué Idea, tío Piedra de saber y la tenemos sí, Un chiquita más guapa, ¿no? Bien Como mola Ya planeta es eh. flipante, ¿eh? Protección ahí contra el frío Activada No la tengo No, contra el frío creo que no tengo Ah, sí, está aquí arriba Vale, vale Va bajando, sí, sí No sé, tendría que hablar con este Está planito, está... Está bien, yo qué sé, tío Cierto ya de un sitio y a otro, la verdad Yo me voy a mi carguero y me hago ahí un... Un viaje intergaláctico en agujero de gusano, ¿eh? Me quedo tan pancho Mapa <risa> para A ver si podemos viajar por aquí Pero este no tiene curvatura Con este no puedo yo hacer nada Acción del ala, no queremos Punto de control personalizado Averigua dónde está F5, sí, tío, nudete, use Hostia, me interesa, ¿eh? No sé qué pensáis, chavales Me voy ¡Vámonos! Guay, guay De este de curvatura no hace falta que me vayan el carguero Muy bien Otro viaje mareante No mirar fijamente, chaval, a la luz Que os vaya a quedar hipnotizado. 24 horas ahí mirando el El vídeo Vamos por aquí ya? Genial A ver si se pues, nos... Batalla de testado. Bueno, Bueno, bueno, bueno, bueno Bueno, empezamos bien Me están disparando ya por detrás me están disparando. A mí que me maten. hay dos de fotones. Vamos. A ver si. Tanto se tiraron no, yo. Vamos a morir ya. ¿Vale? Más amarilla Venga, eh, a uno ¿Vale? Camión de patones. Quitamos fuego. Lo reviento La de alcance. Esa. Ya centinela, ya la, la molía. Voy a intentar meter aquí, eh. Interceptores estos. Puede ¿eh? oh, oh, oh, oh, oh, oh, no pueden escondir la piedra, eh. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Otra estrella. Hombre, no. Venían ya los centinelitos, chavales. A los piratas estos Pero los centinelas Que no paran de venir Bueno Ahí se queda la cosa yo me va aquí ¿Qué? Okay. Vamos a ver, Me encontramos por aquí El carguero no es mío Aquí, bueno No voy a poder hacer nada Me imagino <ríe> eh, No, este no es el mío de la misión está otro sistema Ya, ya Madre mía La anomalía Los colonos Podríamos investigar una... La nave de esta, yo que sé el Casco de la extra Transportista Tenemos cuatro Cabal carga valiosa A ver este Aviación A ver, reacción No podemos ir a eso, tío Hasta que no me consiga Creo, eh Ah, vale, bueno, pero eso no pasa nada con los contenedores de carga Ya, ya, estos son cargueros que están estrellados Tenemos que recuperar los materiales valiosos, los contenedores, ¿vale? No es lo que queremos, pues nada Seguimos aquí con esto Nos tenemos que ir, aquí no hacemos nada con esto, ¿vale? Un carguero de otra gente me he metido aquí para esquivar a los piratillas, a los centinelas. Venga, ir a vinar otra vez. Ok. ¿Sí? Vamos a la nave, a ver. Escudo el... El y todo va bien, ¿no? Creo que tengo ahí batería de iona esta. me tranquilo a frente a ver, planeta floreciente está bien cobra activado eso no tengo, eh eso no tengo, tío Ahí tiene el centro de asentamiento si lo puede marcar bueno, no vámonos ok, a ver si este me me congratula Okay. ¡Uf! Muy dolido ahí En el espacio, eh Las piratillas, las centinelas Vamos allá Quieto, quieto, afloja, bandolero Otro asentamiento, ¿vale? ¿Y qué hace? Aparcar un poquito O bueno, no, no muy cerca Aquí mismo Aquí Vale, aquí No No, no quería, no quería <ríe> Voy un poquillo ahí. Venga, ahora. ¡Lo! No, ¡Lo no despejada! Yo que voy con la nave torrara. Ahí. Me está costando este. El ¡Me está costando! ¡Uf! ¡Apárcate ya, bandolero! No, para pues allá no. Dios, que se queda la nave torrara. Ahora. La antenilla esta ¡Ve! aparcado costado, pero aparcado. Encima hemos llegado con tormenta. Madre mía. Dentro centro estará por ahí. Ah, qué tormenta es. floreciente, manzana ¿vale? No tiene la ninguna. Eso no interesa, tío. Venga, vamos para allá. Al puente, a ver. está aquí el centro de este? Aquí. Esperamos que termine de guardar. Intentamos activar esto. Hasta el supervisor, chavales. Eso es lo que queremos. así si lo conseguimos, Yo llevo ya tres horas y media. A ver que cómo va, tío. Yo creo que mejor, ¿eh? Creo. Al menos tenemos tres de estos. Tres en verde, tres positivos y tres negativos. una que lo mejoremos. Imagino que mejorará esto. Actividad pues, 250. coste 380. Venga, invertimos ya en asentamiento, ¿eh? Ya no busco más, ¿eh? Invertirse en supervisor del asentamiento. Y tu gestión del asentamiento concedida. Jejeje. <ríe> ¿Qué os parece, chavales? No me está ya cubierto... Que no parece que una lluvia amazónica tampoco parece que nos afecte mucho. es planetarios. Vale. Los colonos. Construye la oficina del supervisor. Bien, bien, bien. Eso queremos. Y habla con esto, a ver. Hola, amigo. Habla poco. Estar por la señal. Oh Dios! No. <risa> Tengo que matar a los centinelas Ahora No, déjate Vamos a ver la oficina Me he ido aquí Vale, hay lluvia amazónica, Pero bien, de momento bien No me afecta A ver, no sé cómo se hace eso, eh Vamos a ver, ostras, deuda actual Ojo, eh la deuda construyendo edificios Invirtiendo en características de asentamiento Bien, bien Venga, a ver cómo Cómo construimos aquí ¿Por qué? No tengo ni idea Creador de base no tengo ni idea, chavales ¿El lugar de construcción? ¿Cuál es el lugar de construcción? Vale A ver A ver Aquí, puede ser No sé, chavales nuevo para mí Vamos a ver si encontramos la entradita Aquí, bien, bien que está a cargo Se hace cargo de la hidroponía Bueno, muy bien Acaba por aquí un par de cosas No sé si están por fuera el sitio de Construcción de la oficina del, del supervisor el Destino alcanzado, a ver Bueno, no me sale aquí nada de... <ríe> A no ser que tenga que poner el ordenador y Tal? para establecer la propiedad de la tierra yo ya tengo la propiedad de la tierra ah, bueno. a ver polvo, silicato ¿a dónde? con los niveles de nutrientes ¿vale? Esta es que otra otra historieta, ¿vale? este de momento no vamos a encontrar lo de creo que está al lado, ¿eh? a ver por detrás creo que está Sí, tío, está aquí, ¿vale? lo La básica 0% completado Pues venga, le damos el polvo de silicato todo de construcción restante, un minuto y medio ¿eh? ¿Vale? algo más? Parar, supongo Mira, hormigonera y todo, chavales <risa> ¡Otra que está construyendo! ¡Qué guay! Impresora 3D o yo que sé No hay trabajadores por aquí Estoy yo solo Está cerca de la ruina de Neri ¿Dónde están las ruinas del Neri? o oh, Dios, chungo Ya, ya Espero que no sea mucho. chungo, ¿eh? hay animalitos Pero está muy lejos Me la tormenta y no me interesa alejarme de aquí Venga, de momento es más esto, ¿vale? No sé dónde está la... La ruina esa que me dice Tecnología. Este no eh, tampoco tiene que ser algo azulito. El saber, eso se me interesa. El saber. ¿Cuántas piedras de saber se enterrada. enterrada? Animalito por aquí. Ahí por detrás de, de la roca. Vale. Temperatura. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno. Ay, ay, ay. Decía yo que el, el de este no. Busca, busca conmigo Andalero Me... Uff Quiere esconderse desesperadamente Ya, ya, y yo <ríe> Intenta escapar Eso es que no está muy contento Este también intenta escapar No, hombre, no vayáis Acabo de llegar y hay que Vale, vez que le queda ahí al Nuestro tío lo hice yo creo que mucho no le queda eh. vamos a mi se traje va bien no va mal lo que pasa es que con la tormenta es que no se ve nada podría dar este aplicación específica aquí no me deja utilizarlo. ah vale que sea el clasificador de señal ya ya ya podríamos utilizar Vale, y el de grabar también me Pongo la baliza de guardar. Esta no, este el Punto de guardado Ahí Vale Grabo ¿Qué? Y me lo llevo <ríe> Y me lo llevo Esto que sacan uno Ya me haré uno por aquí el intensificador de señal ¿eh? mi entrar por ahí haciendo algo Mientras que pasa la tormenta y tal Ahí Que nos diga alguna ubicación o algo dura cercana La vale, chamarrada, aunque no se ve nada Pero bueno Ahí vamos Vale, me habrá marcado algo No lo sé Allí Así que está lejos Vale Ah, una baliza Bueno una baliza. Tenemos que llegar ahí. Pues nada, voy ahí. Ahí. A... Sitio de construcción. la tenemos que ir atrás. significado de señal. Me lo llevo, por supuesto. Así se va la tormentilla, tío. Ven ¿Qué le pasa? Cinco placas de metal. Vale, ahora no las tengo porque me las llevé a la nave. Yo qué sé. A ver, tengo la nave Tiene sí, que estar cerquita, si no Está para allá A ver, cinco placas de metal Oye, pues aquí no me da... Es eh, allí, ¿eh? Donde está la tormenta? Tenemos las placas de metal Creo que no Las llevé al carguero Yo creo que las puedo recuperar Bueno, tengo tres otra más, o sea, eran cuatro, ¿no? Y otra transferencia rápida... A eso traje. ¿De acuerdo? Ahí, perita... Vamos, para allá otra vez. Vamos, bando... Como como corro! Ahí. Ya se ha ido la tormentilla. Bien, bien. Tenemos la placa de metal... Para el techo. Ah, 5, 5, perdón. Oh, como estoy, tío. Perdón. Creamos otra más. Ahí. Y se la damos. Para el techo, si no, ya ves tú. Oficina del supervisor sin techo. Ya, chavales. Ahí vamos. Ostras, qué guay. Mira, con sus camillas y todo. Ahí, construcción. La ruina de Neri, tío. ¿Dónde está la ruina de Neri? es que no la veo, en serio está por aquí. Están no tan identificada. bueno. Esto es. ¿eh? Más naves por aquí. Los bichillos y las cosas. Ya me cargo las piedras estas. Con esto no. Ahí. Cita pura y carbono. Yo me está aquí observando esto. Gentica esta. Ahí. Venga, vale. tú también, fuera Ahí También tiene un pedazo de rock aquí al lado de mi base Mira, quedan 26 segundos, 25 segundos Vale, y tenemos ya el techillo ahí ah, Ok Y vamos a otro reviento también Vuelvo, no sé qué Ahí, para un pedio <ríe> Me da carbono que tenemos un montón, ¿vale? No, no quiero más carbón Ahí, era por limpiar terreno un poco aquí Dica acá... <ríe> Esta es la ruina de Esneri, tío el asentamiento planetario, claro, es este yo creo Estoy ahí buscando y es este Ah, okay. Me lo dice y tal Venga, vamos a ver Todo bien, ¿no? Ok. Ya, lleva mi microprocesador Al sitio de construcción Usa esto material para crear la oficina del supervisor Le permitirá dirigir el proceso del asentamiento Pues venga Tengo los tres microprocesadores Así que perfecto De construcción 1.28 Bueno, bueno, ahí vamos chavales Tenemos sodio, un poquito de sodio ¿Genial condensado, que tío Esto es nuevo, eh Trata de sodio. Vale, aquí los minerales. ¡Pula! ¡La vegetación, eh! ¡Oh la vegetación! eh No la vegetación ah Mineral no identificado. Pues otra para acá. <risa> Una ciefita esta. Si tengo el avanzados, avanzado, pues.. Me puedo romper estas rocas. Tarde un poquito más. Bueno, pero las quitamos de medio. Ua, de rocas, tío. <risa> y okay. la verdad que ya os digo Me gusta bastante el juego Se puede hacer de todo Prácticamente casi de todo Y muy bien Eh Un hermano identificado Un Chuita todo para sacar Vamos un poquito No se nos recaliente Eh, en verdad no he identificado Bien, construcción de oficina de supervisor completada A ver, los estos que se me van muy lejos Ya lo Investigaremos, ¿vale? Estamos aquí con esto ¡Ojo! ¡Ojo! Oportunidad de construcción disponible Bueno, bueno, tengo teletransportador y todo ¡Viene aquí la linternilla! <ríe> ¡Ahí! Siente melancolía ¿Por qué, amigo? Ay, ay. Mucho mejor ahí con con la linterna De momento no dice nada Ahora se me ha apagado la linterna No con la linternilla algún tipo de búho o algo? Se enciende, se apaga Vale, pues tenemos que ir allí a la baliza aquella ¿De acuerdo? Compone un poema Sorprende ver al supervisor Vale, vale, terminada administración del, del asentamiento Tomar decisiones del asentamiento Si sí, esto es Empezar la construcción de una nueva estructura Venga, vamos a ver oportunidad de construcción Vale, lo primero Aprobar muelle de nave Claro, claro y módulo de granja aprobación del 50% para la zona de acoplamiento Sí, sí, eso es lo que le interesa Ah, vale, mientras que el 53% Prueba módulo de granja Vale, vale <coughs> Perdón Bueno, pues vamos con este, ¿no? Módulo de granja, que es lo que quiere es la peñita Para que estén contentos Y luego ya ponemos lo del módulo de la nave Vale, no sé lo que tardará esto. Lleva metal cromático Nuevo tiro bloqueado Soberano, chavales Soberano ya Madre mía, a mí que oigo una sirena por ahí <ríe> Metal cromático, vamos a ver, ¿dónde está esto? ¿A dónde hay que llevarlo? ¿A ¿Algún sitio nuevo? A ver ¿Algún sitio de construcción de estructuras? ¿Sabes? ¿Sí? Vamos para allá No, como... Vamos, vamos para arriba. Aquí con los andamios y todo. ¿Dónde está? Aquí. Módulo de granja. Pero nada más que tengo de todo, chavales. ¿Cuánto? Una hora y media. Madre mía, un forestero ha llegado. Saludar al forestero en tu oficina. ¡Ah, ¡Qué guapo, no, chavales! No sé qué no ni. La oficina es aquella, ¿no? Una administración del asentamiento. A ver, ¿dónde está este? No lo sé <ríe> Usa la terminal ver, eh, no tengo ni idea Momento planetario y no está, ¿no? Hay un visitante Usa la terminal de administración En la oficina Vale, vale Saluda al visitante Del asentamiento <ríe> Qué guapo, tío No me digáis que no mola esto, ¿eh? Chavales A ver, ¿qué nos dice este? Bueno, me da igual la, la tormenta ahora Vamos a ver, un visitante ha sido audiencia con el supervisor Que se llama nosotros Ofrece su experiencia como especialista de inteligencia artificial Y presenta su certificación Hombre, eso está genial Vamos a ver La solución requerida, permitir a UAS trabajo de reunirse, que UAS a unirse Que se quede Sí, hombre, red comercial en peligro La característica de la parada de inteligencia profesional malo que me quita más 10.000 de mantenimiento por día, pero me da un crecimiento de la población y yo creo que esto puede ser bueno, ¿vale? Así que bueno, vamos a decirle que sí por supuesto ¡Ea! Tenemos un visitante incorporado parece los ciudadano se ha unido al asentamiento genial, tío aumentado costa de mantenimiento ya, ya, ya lo sabíamos que nos dice, La terminar la administración te avisará cuando sea necesario, ¿vale? Hacemos algo mientras, vamos a ver en ti el estado del asentamiento, ¿vale? Aquí lo tenemos. Tenemos la deuda que está aumentando, ¿eh? Puf, eso no me interesa nada. Pero bueno, hay que hacer que estén más felices, no sé de qué manera lo haremos, ¿vale? pero hay que hacerlo, no mentí. Eh, pues. yo creo que está muy bien, vale. Lo único que hay que ir haciendo edificios y tal, para que estén contentos y tratar de. No sé, de que estén felices y que sean productivos, ¿vale? Ya os digo que todo esto es nuevo para mí. Tenemos el teletransportador para ir en otro lado, volver cuando queramos. Supone que está. Intento ir, ¿cómo que intento ir? Ni intento ir, chaval. ¿Cómo que intento ir? A ver, corre en busca de cobijo. Ya, ya, yo también. Vale, eso es lo de antes Vale Yo creo que no me dicen nada De momento no Tendremos que mejorar esto, las máquinas estas O lo que sea, ¿vale? No te escapes, no te escapes De momento no le dicen nada Hola, amigo, y tal Como conflicto, oh, Dios resolver el problema de la oficina Ha surgido una disputa ciudadana Bueno, bueno, ya estamos aquí con Con rollos, tío a ver cómo entramos aquí. Es que con la tormenta no se ve nada. No sé dónde está la puerta. Aquí donde el motor este. Le hemos dado toda la vuelta, creo. Vale. fuera sobrecantada. Mejora la eficiencia del jetpack. Vale, vale. Bueno. A ver. Terminar de administración. Resolver conflictos de los ciudadanos. Ok. A ver. Un especialista planetario y el otro buscador de minerales son rivales por la administración del módulo de energía Su relación se ha deteriorado por un avance indiscreto El especialista planetario Vale, que es de la izquierda, ha tomado represalias Bloqueando la vivienda de hogar, buscando minerales ¿Cuál es la parte culpable? ¿Qué pensáis? Claro, yo creo que el culpable es el especialista planetario, ¿no? Que se ha tomado la justicia por su mano Bloqueando la vivienda de, del otro. Del buscado de minerales. El culpable es este. Esto es como. <risas> Madre mía. Como Salomón, tío. Venga. A ver. No sé qué habrá pasado. Vale. Pero bueno. Yo voy a crearme ya. El cholo de la linterna, Un rollo. Y me hago aquí un par de luces, no sé esto porque no tiene luz. La habitación esta, lo único que nos da ahí es el. Eso. Pues nada. Voy a poner el punto de guardado. Bueno, que tenemos la nave y tal, pero bueno. A ver. Ahí mismo. ¿Vale? Y guardamos. Nos parece, chavales. Y ya lo próximo sería, pues, seguir aquí intentando. ¿Vale? Subir el... El asentamiento Queda ahí un montón, una hora y media Nos vamos a estar una hora y media aquí esperando, ¿de acuerdo? Se nos está haciendo tarde el directito Pero bueno, yo creo que la próxima puede estar muy bien Aquí siguiendo aquí con el... Con el asentamiento, ¿de acuerdo? Y con la otra partida de la historia Pues seguiremos ahí con despertar Que también puede estar muy bien La verdad y tenemos ahí un par de partidas ahí en No Man Sky Muy graciosa. Así que bueno. Muy contento. Nos queda un montón de cosas por descubrir todo. Tendríamos que ir. En el siguiente vídeo. Estaría bien a la baliza esa. Esa es la que me marca, ¿no? sé sí. La que me marcó con el intensificador de señal. Aunque está marcada, la vuelvo a marcar también. En el próximo vídeo vamos allí. ¿Vale? El próximo directito a la baliza. Intentamos aquí más cositas, de acuerdo pues nada chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado Me haya servido de ayuda, que hayáis que os haya entretenido mi contenido, si es así ya sabéis dadle botón de like, si no pues decirme por qué no ha gustado de acuerdo y cómo puedo mejorarlo, venga un saludito para todos Peñita, nos vemos la próxima chao, chao